Hola, sí, ¿qué tal? Bienvenidos todos al canal. Nuevamente vamos a tener una sección nueva de tutoriales donde vamos a hablar acerca de este juego que se llama Mira o Mir 4 o Mir 4, como le quieran llamar, la verdad, da igual. Porque de igual manera lo que vamos a hacer acá es que es un juego NFT. Al ser un juego NFT puedes ganar dinero real desde el juego. Eh, a diferencia de otros juegos que hay que invertirles para poder ganar o sacar dinero o ganancia de él. En este juego no, este juego es totalmente gratis. Pero vamos a explicar cómo debes farmearlo. Primero que todo debes llegar a una cuenta a nivel 40 como la vemos acá en la pantalla. En la parte de arriba ahí podemos ver que este personaje es nivel 40 luego nos vamos a ir a algo que se llama el mapa mundial por general te va a salir así nos vamos a ir a zona de valle serpiente y nos vamos a ir a valle serpiente oculto donde vamos a seleccionar valle serpiente oculto 3 en este 3 vamos a seleccionar podemos seleccionar el lugar de excavación de acero oscuro y nos va a dejar ir con estos pergaminos que nos van a dejar o nos van a hacer viajar muchísimo más rápido al lugar pero espera eh, muchas veces en ese lugar cuando nos vamos eh, por general está muy lleno o hay mucha gente o también hay muchas personas que llegan a matarte porque también si sí, te pueden matar entonces mira ese otro lugar de farmeo simplemente yo le di a valle serpiente 4 le di lugar de excavación y le di mover al mover Consigues minas, mientras él se va corriendo toda esta parte del mapa vas a conseguir minas donde te puedes quedar farmeando tranquilamente sin que nadie te moleste de pronto o también lo puedes ir en el valle serpiente 4 sin embargo acá también llega muchísima gente ya que le puedes dar mover automáticamente entonces van a llegar muchísimas personas de pronto. Eh, sin más que decir qué otra cosa eh, quiero agregarte que los espíritus también es importante tienes un tesoro que es este es como un pico el pico busca alma se llama eh, aceleración de tiempo de excavación te acelera un poco el tiempo de excavación el cual te va a dar un 3% de más también tienes algo que se llama en la conquista la fase de las minas puedes obtener más acero oscuro es un 1% más Quizás dices muy poco, no sirve o algo Pero bueno, antes de ese 1% ¿qué tenía 0% Así que pues, algo es algo, peor de nada, ¿no? Entonces, aquí te quedarías farmeando Eso es literal lo que hay que hacer en ese juego para ganar dinero Ahora, ¿cuánto vale la moneda del juego? La moneda del juego con la que vas a ganar dinero se llama Draco El Draco está acá te vale lo que sería 0.76 centavos de dólar. Al principio estaba en 12 dólares. Estaba en 13. Llegó a estar hasta creo que en 15 dólares. Empezando el game. Ya ahora ha bajado mucho. Pero bueno. Eh, todo puede subir de pronto. Es una criptomoneda de igual manera. O sea, sigue siendo una criptomoneda. Así que no se desesperen. Y sigan farmeando. De pronto llega un momento así como el Bitcoin donde sube. Y bueno, todos los cambiamos y podemos cambiar a buen precio. Y básicamente eso está en la página original. El, el link está ahí. Se llama Mir, el Mir4. Y entras ahí, normal. Ahora, otra de las cosas, cómo abrir... Bueno, acá ya se dañó la mina. Aquí lo puedo dejar yo esperando. O puedo buscar otra mina, sencillo. Pero pasa que ya hay gente por ahí... Entonces voy a dejarlo acá esperando para que apenas salga la mina se ponga a minar eso es lo que se debería hacer ahora cómo se hace para tener tres cuentas las tres cuentas no lo va a permitir dos cuentas el launcher que nos dan directamente desde la página podemos descargarlo eh, vamos a mostrarlo eh, vamos a Ok, desde esta página, como podemos ver acá, eh, nos dice los lugares a los que debemos acceder para descargar el cliente. Uno es Windows, otro es Sync y otro puede ser desde tu App Store o puede ser desde tu Google Play o Galaxy Store si tienes un Samsung, etc. Bueno, acá nos da toda la descripción del juego, eh, lo que serían las clases, eh, Blockchain que es el Draco, el crecimiento, las historias y demás muchas cosas lo importante es eso lo que nos va a importar es el draco en cuanto está en el día el precio etcétera eso es lo único que nos, más nos va a importar de eso así que bueno eh, para llegar a nivel 40 una recomendación rápida y sencilla es que te hagas todas las misiones y de pronto entres a este cuadro mágico donde te vas a encontrar una parte o tienes que moverte a otro piso que se llama experiencia eh, que te dan experiencia cuadro de experiencia si no me equivoco se llama y ahí vas a poder farmear más rápido y llegar más rápido de nivel, pasa que sí vas a tener que hacer misiones que te ayuden a llegar al valle de serpiente cuando seas nivel 40 y ya una vez te abra el valle de serpiente, listo eh, puedes irte allá a como te he indicado al principio del video y eso es todo lo que debes hacer en mira para ganar dinero si te gustó este tutorial rápido, sencillo y fácil, por favor déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué te pareció? Si quieres algún otro tutorial, alguna otra explicación, etc. Muchas gracias por ver el video y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Compañeros, amigos, bye bye, cuídense, bañense y sobre todo no olviden asear su casa.